Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Víctor Jiménez, director de Ministerios Personales y Evangelismo de la Unión Venezolana Occidental, y esto es ceremonia de iniciación al discipulado. Desde hace algún tiempo hemos dicho que la puerta trasera de nuestra iglesia permanece abierta. Con esto nos referimos a la triste realidad de que un alto porcentaje de las personas que bautizamos las perdemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medida podemos tomar para definitivamente cerrar esa puerta? Proponemos la ceremonia de iniciación al discipulado. Esta consta de una serie de pasos que va desde el paso número 0 hasta el paso número 8. Con el paso número 0 nos referimos o lo hemos titulado: pasos iniciales del nuevo creyente. Tiene que ver precisamente con ese primer encuentro entre el discípulo y y el nuevo creyente, donde inicia entonces un contacto amistoso que conlleva al estudio sistemático de las Sagradas Escrituras a través de la fe de Jesús o cualquier otro estudio según eh, convenga en el momento. Después de este estudio o simultáneamente vienen una serie de pasos como la asistencia a un grupo pequeño, la asistencia a algún programa de la iglesia o a una serie de, programa, de programas en la iglesia. Seguidamente a este paso número cero tenemos el paso número uno y es el pastor lo bautiza, como lo observas allí en la filmina que aparece en tu pantalla. Cuando el pastor presenta el candidato a la plenaria de la iglesia, previo bautismo existe el voto bautismal, luego del voto bautismal la aceptación a la feligresía y luego entonces el candidato es sumergido en las aguas bautismales, frente a la congregación en aquel momento. Luego que esto ha sido consumado, entonces viene el paso número dos y es que el pastor lo asigna a un anciano. Este paso número dos debe ocurrir allí mismo, en el momento inmediato al bautismo. El pastor llama a un anciano. ¿Y cuál de ellos o de entre ellos el pastor debe llamar? El pastor debe conocer su congregación, debe conocer la distribución, de, los, de la totalidad de los hermanos en partes iguales a cada uno de los ancianos, el anciano que tenga menor número de hermanos a su cargo Según la distribución que se haya realizado Ese es el anciano que debe recibir en esta ocasión Este nuevo discípulo Así que el pastor en el paso 1 lo asigna a un anciano Inmediatamente entonces este nuevo bautizado Que ahora se convierte en un discípulo El anciano lo asigna al grupo de hermanos que están bajo su custodia, bajo su cuidado, como usted lo observa en esa lámina, bajo la figura que está de color rojo. De esta manera entonces, el nuevo bautizado no está ingresando a la iglesia como entrando a una multitud, sino que él está ingresando a un ejército organizado, a un verdadero batallón, U, u, eh, ocupando un lugar específico dentro del lugar de batalla en este caso un ejército espiritual por tanto una batalla espiritual porque dios no trabaja con la multitud desorganizada como paso el número 3. entonces el anciano allí mismo en la plataforma frente al pastor y frente al nuevo bautizado llama al líder de grupo pequeño al cual él va a asignar el nuevo discípulo así que el líder pasa al frente, le da la bienvenida al nuevo bautizado, al nuevo discípulo y a su vez, de esta manera entonces, llegamos al punto número cuatro y es que el líder del grupo pequeño, conociendo los integrantes de su grupo pequeño, llama a uno de los integrantes que aún no tenga un compañero como pareja misionera y de esta manera entonces, entrega al nuevo candidato o al nuevo bautizado a ese integrante del grupo pequeño que estaba esperando precisamente por su pareja misionera. Así que hasta aquí nosotros hemos establecido unos pasos bien importantes. El paso número cero tiene que ver precisamente con esos primeros pasos que da el nuevo creyente. El paso número uno, el pastor lo bautiza, el paso número dos, el pastor lo asigna a un anciano, el paso número tres, el anciano lo asigna a un grupo pequeño y el paso número cuatro el líder del grupo pequeño lo establece en pareja misionera, añadiéndolo a un integrante que aún no tenía compañero dentro de ese grupo pequeño. Con estos pasos, desde el paso número 0 hasta el paso número 4, nosotros tenemos entonces establecido que el nuevo discípulo no llega a la iglesia sumándose a una multitud entrando de una manera desorganizada, desorganizada como estando perdido en medio de los hermanos sino que él está ubicado específicamente en un punto como alguien que entra a un mismo batallón y se le indica cuál es su punto donde debe estar parado como soldado para el momento de la batalla porque tú debes recordar que Dios no trabaja con la multitud desorganizada y Dios le dijo a Moisés precisamente que él tenía que organizar al pueblo, que él tenía que estructurarlo, que él tenía que colocar una línea de mando. Además de estar en sintonía con estos pasos, con la voluntad y el esquema de Dios, le estamos dando también al nuevo discípulo una fortaleza a tal punto que él tenga quién le pueda orientar, quién le pueda ayudar, quién está a su lado, quién vela por su crecimiento, porque tiene al anciano en primera línea que está a cargo de todo el batallón que a él le ha correspondido, tiene al líder de grupo pequeño al cual él pertenece y además tiene una persona a su lado con la cual él conforma una pareja misionera. Si observamos hasta aquí, vamos a darnos cuenta de muchas cosas importantes. El hecho de que sea una pareja misionera, entonces cumplimos con el envío de los 70, Jesús los envió precisamente de dos en dos. El hecho de que esté en un grupo pequeño inmediatamente, cumplimos con el esquema bíblico de la iglesia del primer siglo que se reunía en las casas y el hecho de que a su vez esté bajo la responsabilidad de un anciano, cumplimos con el esquema de Éxodo 18, donde Dios indicó que él necesita que su pueblo esté organizado, que haya una línea de mando, que haya un circuito, que haya un sistema de comunicación. Y recuerda que el éxito, según la Biblia, está en apegarse estrictamente a lo que Dios dijo. Así que paso número cero, primeros pasos del creyente, paso número uno, eh, el, el pastor lo bautiza, paso número dos, el pastor lo asigna a un anciano, paso número tres, el anciano lo asigna a un líder de grupo pequeño y por ende a un grupo pequeño y paso número cuatro, el líder del grupo pequeño lo asigna a una persona con la cual va a conformar una pareja misionera. Llegamos así al paso número 5. El paso número 5 no va a suceder allí en la plataforma. Ese sábado, en el momento del bautismo, todo va a terminar en el paso número 4. El paso número 5, que es específicamente aplicar el test de los dones espirituales, eh, que tenemos dos modalidades para hacerlo. Una forma digital y una forma en físico, bien sea la opción que sea factible para esa congregación aplicárselo al nuevo discípulo, bien sea digital o en físico, no importa. Pero una vez que se realice, esto se debe realizar entre semana, es decir, entre el sábado del bautismo y el sábado siguiente, en algún punto intermedio de todos esos días, desde el mismo sábado por la tarde del bautismo hasta el día viernes, se le debe aplicar el test al nuevo discípulo para que éste conozca cuáles son los dones espirituales que en el momento del bautismo recibió como precisamente la biblia así lo enseña así que una vez aplicado el test y conocido el resultado el sábado siguiente entonces vamos a continuar precisamente con el paso número 6, ceremonia de consagración al ministerio laico qué va a suceder precisamente el sábado siguiente bueno el sábado siguiente al bautismo, luego de habérsele practicado y aplicado, mejor dicho, el test, entonces el nuevo discípulo es llamado a la plataforma, es llamado a la plataforma. Una vez que es llamado a la plataforma, entonces él debe recibir, bien sea por el pastor o por el anciano, un corto seminario llamado enviado. Una vez que ha recibido ese seminario allí, que es algo de máximo cinco minutos, entonces... Eh, en la plataforma lo van a rodear las siguientes personas. Debe venir el anciano bajo el cual el nuevo discípulo está en cuidado. Y además debe venir el líder del grupo pequeño al cual él pertenece, debe venir su compañero de pareja misionera y todos los integrantes del grupo pequeño. Así que el nuevo discípulo allí en la plataforma, Va a ser consagrado en una ceremonia muy especial por medio de una oración. No habrá imposición de mano, pero sí habrá una consagración a través de una ceremonia especial de oración después de haber recibido ese seminario. Repito, el pastor, el anciano, el líder del grupo pequeño y todos los integrantes estarán con él en la plataforma lo van a rodear y en presencia de toda la iglesia entonces lo van a consagrar al ministerio al cual lo llamó y cuál es el ministerio al cual Dios lo llamó. Precisamente es el don espiritual que él recibió El don espiritual que él recibió va a determinar a qué ministerio él fue llamado Recuerda que un don es una habilidad especial que el Espíritu Santo dio Y un ministerio no es otra cosa que la puesta en marcha de ese don Así que él será consagrado a ese ministerio en esa ocasión a través de esa oración eh, esto significa entonces que la iglesia en ese momento está entendiendo que ese nuevo discípulo ha entrado en el sacerdocio de todos los creyentes, porque ha llegado un momento, ha llegado el punto cuando nosotros tenemos que involucrarnos todos. Y ese nuevo discípulo que ha llegado, Elena Juárez dice precisamente que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero, así que será de testigo la iglesia de que ese. Ese nuevo discípulo ha nacido como un misionero, cuando sea entendido que ha sido consagrado a un don espiritual, a un ministerio espiritual y que ha sido enviado al cumplimiento de ello, entonces entenderemos lo que dice precisamente Elena White en la cita que he mencionado. Luego que esto haya sucedido, se le debe comunicar allí en la misma plataforma al nuevo discípulo en qué momento le corresponde a él asistir a la escuela de discipulado, dependiendo el don espiritual, entonces es el módulo de la escuela de discipulado a la cual él debe pertenecer. Y finalmente, en la última filmina que estás allí observando, ese que aparece de corbata negra, estamos diciendo eh, y lo estamos así representando, ese es el discípulo que fue consagrado en este ministerio y que un tiempo después de pasar por la escuela de discipulado, de haberse alimentado, de haberse fortalecido, de haberse capacitado, de haber sacado músculos espirituales, de haber entendido cuál es la tarea que debe cumplir, entonces él pasa de ser discípulo a ser un discipulador. Recuerda que un discípulo puede llegar a ser un discipulador. Eh, pero un discipulador siempre será discípulo. Así que ha llegado el momento cuando él se ha convertido en un discipulador. Ahora él debe com eh, comenzar a hacer todo lo que con él se hizo y estará capacitado para hacer esta interesante e importante tarea. Así que esta es la ceremonia de iniciación al discipulado y debe caracterizar, cada ceremonia bautismal, en cada congregación de la Unión Venezolana Occidental, en todo momento, a partir de ahora, cuando nosotros bauticemos a un creyente, debe pasar por todas esta serie de pasos, desde el paso cero hasta el paso número ocho, y estoy totalmente seguro que vamos a contar con la bendición de Dios, que el Espíritu Santo estará con nosotros, porque si hay alguien interesado en que la totalidad de los miembros sea capacitada, sea instruida sea involucrada es el espíritu santo y esto para poder impactar totalmente entonces al mundo con el poder del Evangelio, así que querido anciano vamos adelante, querido pastor vamos hacia adelante, querido líder de grupo pequeño vamos hacia adelante instructor bíblico, discipulador vamos hacia adelante al cumplimiento de la tarea, veremos sin duda la gloria del Señor así que esto es ceremonia de iniciación al discipulado una extraordinaria experiencia espiritual que quizás nunca antes habíamos visto, pero que el Señor Señor nos ha llamado en este momento para ser protagonistas del lado suyo, instrumentos en sus manos para usarnos con poder de tal manera que definitivamente la puerta de atrás de nuestra iglesia sea cerrada y ahora sí contemos con un ejército firme, parado delante del general que es Cristo Jesús Jesús quien nos comanda en esta batalla final a la cual hemos sido llamados y entonces terminemos la tarea y nos vayamos, finalmente nos podamos ir, perdón, a casa. Que Dios te bendiga en esta experiencia extraordinaria, es mi deseo. Bendiciones.